Nelson Mata, encargado regional de INESPRE en esta ciudad, advirtió hoy a las autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís que en caso de que no le faciliten la limpieza a la entidad luego de que se lleve a cabo la plaza, no permitiría la misma se desarrolle en la zona. Bueno, mira, eh, realmente ya yo no entiendo cómo eh, quejarmele a la alcaldía que es la responsable realmente de de recibir los vendedores que vienen de diferentes pueblos de esta ciudad y los compradores. Eh, ya que esa es una plaza que le pertenece al mercado público, mercado público ¿Quién es responsable del mercado público? El ayuntamiento. En base algunos acuerdos, que se ha llegado aquí eh, a la plaza del INESPRE. Entonces Inéspre hace una colaboración, una política de colaboración con el ayuntamiento, con algunos acuerdos de que por lo menos la limpieza deben mantenerla. Mira, hemos hecho el esfuerzo aquí, eh, gracias a la Secretaría de deporte eh, ha venido y ha faltado esto, con fin de embellecer eh, el perímetro aquí de, del Inespre, pero entonces tenemos aquí, es un basurero. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.